Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, quería comentarles hoy una reflexión que dice no todo lo que nos produce aburrimiento y dolor es necesariamente malo y me trae traen recuerdo eh, un cuento que dice de un hombre, un granjero que tenía un caballo que lo utilizaba para todas sus labores y un día ese caballo eh, ve una yegua de una tropilla salvaje y se va entonces la gente le decía al granjero, uy pobre, qué mala suerte, eh, se te fue el caballo, un sustento porque él trabajaba con él. Y entonces el granjero les dijo, quién sabe, buena suerte, mala suerte, Dios dirá. Como pasaron los días y vuelve el caballo a la granja con la yegua y con todos los caballos de la tropilla. Entonces la gente le decía al granjero, qué buena suerte, qué suerte que volvió tu caballo y aumentaste tus animales. Bueno, al, a los días el hijo de ese granjero se, pone a, se, se empieza a domar los caballos para domesticarlos y se cae y se quiebra una pierna. Entonces todos les volvieron a decir, uy qué mala suerte tu hijo pobre, quién sabe si volverá a caminar bien, se quebró la pierna. Y el granjero les vuelve a repetir, buena suerte, mala suerte, Dios dirá. Y a los días de ese evento reclutan gente para la guerra y el hijo del granjero se salva porque tenía la pierna quebrada. Entonces amigos, la reflexión de ese cuento dice que confía en tu Dios, que sabe sacar el bien de lo que nos parece un mal. No se desesperen y confíen y sigan, confíen y sigan adelante. Bueno amigos, esa es la reflexión, los saludo y nos encontramos en el próximo 5 eh, minutos de noche.